Pan caprese, vamos a necesitar un jitomate bola, cortado en media luna y, rebanado de, y rebanadas de queso mozzarella. Cortamos la chiapata en rebanadas de centímetro y medio. A nuestra chiapata le ponemos el queso y el jitomate, un poco de albahaca seca, aceite de olivo y vinagre balsámico.